Hoy tenemos otro móvil de la marca que muchos no conocen pero es bien importante dentro del top de los que más smartphones venden o unidades envían al mercado a nivel mundial okay. y cuál es la apuesta de la marca a, a qué quiere llegar vivo en latinoamérica pues nuestro objetivo es un poco llevar nuestro espíritu de marca tal como lo hemos hecho en los otros mercados que hemos incursionado. En este momento nosotros tenemos presencia comercial activa solamente en Asia, pero somos una marca que nos caracterizamos por ser, desde el inicio, muy disruptiva y diferente. Nosotros le apostamos completamente a tener un factor sorpresa en todo lo que hacemos, tanto en nuestros productos y servicios como en las experiencias que les damos a nuestros clientes. Entonces tenemos una apuesta por llegar al mercado latinoamericano como una opción distinta, disruptiva, sorprendente eh, y realmente a dinamizar la oferta del mercado, a darle nuevas opciones a los consumidores para que tengan más diversidad de dónde escoger a la hora de comprar un teléfono móvil. Se trata de Vivo y hoy tenemos el Y51 que según la marca es un smartphone de gama media con características de gama alta que tiene buena velocidad, buena capacidad y bueno, precisamente eso es lo que vamos nosotros a juzgar después de hacer unas pruebas en el laboratorio etcétera <risa> Ahora podemos ver que tiene 8 GB de RAM, 128 de ROM o de capacidad que puede ser extendida hasta 1 Tera por medio de una memoria micro SD. Y aquí podemos ver que viene en un color bastante cool que se llama Cristal Sinfónico y funciona en todas las redes disponibles: 2G, 3G, 4G, 5G no, pero pues igual no está disponible en Colombia y en muchos Países de Latinoamérica y vamos a ver qué hay en el interior de la caja. La marca sigue siendo protagonista, fíjense que todo está supremamente contramarcado. Y acá viene la primera sorpresa. Un bumper para los que tienen manitos de mantequilla y suelen romper, rayar, astillar la, pant la pantalla. La herramienta y... Obviamente, como suele ser común, la, la información de la garantía, documentación, guía de inicio y demás. Y aquí tenemos al mismísimo primer protagonista. Fíjense. Después de la documentación está el móvil. Que como nos dice acá, tiene una batería bastante grande de 5000 mAh. Carga de 18 watts que es rápida, una cámara trasera de 48 megapíxeles, video ultra estable, eso lo tenemos que probar, y amplificador de sonido. Vamos a quitarle precisamente este plástico que trae acá para protegerlo, y miren los colores. Son simplemente hermosos. El módulo de cámara posterior, triple, sobresale un poco, pero la joroba... No es muy grave, acá tenemos lo que parece ser un parlante mono, entrada USB-C y para los amantes de los audífonos que ya tienen un buen par de audífonos, aquí está el jack. Por este lado tenemos el sensor de huellas, precisamente para la autenticación biométrica, sabemos que este móvil además tiene Face ID o reconocimiento facial, el botón de subir y bajar el volumen y básicamente aquí tenemos la entrada de la sim y pare de contar por este lado es totalmente limpio o sea que muy posiblemente este botón del sensor de huella también sirva para encender la terminal así que vamos a oprimirlo y efectivamente aquí sale logo de vivo, logo de android y lo vamos a dejar aquí cargando no sin antes efectivamente ponerle el bumper protector, todo parece indicar que es mejor ponerlo de abajo hacia arriba, sí, tal cual. Y fíjense que ya la joroba se disimula. Ya el problema de la elevación de la cámara posterior no está. Vamos a ver qué más hay en la caja. Aquí tenemos el cargador o marranito de carga rápida de 18 watts. El cable de USB-A a USB-C y algo supremamente cool, que no todos los fabricantes incluyen, unos audífonos. Muy interesantes, se parecen a una, a una versión de los EarPods que habíamos conocido anteriormente de Apple, pero lo importante aquí es qué tal suenan y que viene incluido en la oferta. Lo cual quiere decir que se puede sacar provecho de este móvil sin tener que invertir de más en accesorios. Prácticamente todo viene en la caja. Bueno, listo, ya configuramos los servicios de Google en el Vivo Y51. Para todos los que estaban preocupados si soportaba o, o no los servicios de Google, pues sí lo hace otra de las preguntas que nos llegó es el sistema operativo. Es Android con Android 11, con Funtouch 11. Fíjense, no trae mucho bloatware. Así es justo después de la instalación. Si vemos algunas aplicaciones que pues, no deberían estar, vamos a ver si las podemos borrar. Información del app. Desinstalar. Y efectivamente sí nos dejó, entonces... Vamos a ver, estas son la, las de la marca, generalmente no se dejan desinstalar. Efectivamente, en este caso, si yo le digo forzar detención, igual no me da la opción de desinstalar. Entonces, para los puristas que, que si tiene algo de bloatware, tiene algo de bloatware. ¿Es grave? No, no es grave. Además, es un terminal supremamente bonito. Como pueden ver, la cámara posterior triple es hermosa. Bueno, el Vivo Y51 tiene sus, sus secreticos. Por ejemplo, puedo batirlo para prender la linterna Al mejor estilo de las motoacciones O puedo oprimir el botón hacia abajo para abrir la cámara El botón de volumen hacia abajo, fíjense Y ya entro a la cámara de una vez Que tiene una interfaz fácil de entender Con opciones de configuración Como por ejemplo el tamaño de la foto cronómetro el cuadrante la composición con ella para que nos ayude precisamente a identificar la escena y, y así arreglar los settings o configuración la marca de agua el obturador y demás y aquí como pueden ver tenemos un botón de más que nos da el acceso a precisamente la foto con AI de 48 megapíxeles, la panorama, la foto en vivo, la cámara lenta, la cámara rápida, el modo profesional y el modo de documentos. Si yo tengo una aplicación abierta, por ejemplo, en etcétera, con los tres dedos hacia arriba, también podría abrir una segunda aplicación. Ah, bueno, esta nos dice que no, no lo admite, entonces volvamos acá. Podríamos ir con los tres dedos hacia arriba y abrir acá la segunda. Y esto funciona tanto cuando tengo el celular en forma vertical como cuando lo tengo horizontal. Y si quiero cerrar alguna de las dos, simplemente lo muevo hacia acá y vuelvo a pantalla completa con el que ya tenía. Son, por así decirlo, secreticos de, de fun Touch o accesos directos que tenemos por aquí acciones rápidas cosas así entonces si se fijan eh, aunque no es android vainilla tiene sus detalles coquetos y si hablamos de las características de la cámara principal o posterior triple tenemos un gran angular de 48 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles el cual nos preocupa porque generalmente cuando las cámaras tienen muy pocos megapíxeles tienden a ser tipo calcomanía tiene sus detalles coquetos como el video rápido como el, la panorámica un poco amplia a nivel de las cámaras pues tenemos la de 1x el zoom de 2x y el macro que es el que posiblemente no convence, que es muy como si fuera básico, ¿sí? Aquí estamos viendo algunas fotos captadas con ese macro, obviamente si, se le, si uno cacharrea y lo intenta, pues seguramente habrá algunas imágenes que se pueden lograr eh, y se pueden llegar a destacar, pero... Eh, no es tan fácil, o sea no es como en los gamas alta que fuera de la caja ya llega ahora, bueno, la estabilización está las las bastante bien del vivo hay opciones interesantes como puedo cambiar y hacer una especie de zoom de 2x y vamos a probar la estabilización, si yo me empiezo a mover ustedes me dirán qué tal si sí o si no porque esto generalmente solo se ve en el momento de editar el video, no durante. Aquí estamos tratando de captar un avión. Vamos a ver qué tal lo hace. Y obviamente me estoy moviendo. Ustedes me dirán, lo estoy haciendo adrede para probar la estabilización. La, a nivel de las selfies, lo logra. El gran angular con buena luz logra capturas que están a la altura, el macro mmm, está bastante normal y ahorita les vamos a mostrar el sonido con y sin audífonos. Pues aquí estamos probando la cámara del Vivo Y51 para ver qué tanto ruido ambiente coge estamos eh, en exteriores y también para ver los colores y demás porque aunque a mí no me gustan mucho las selfies ni el video así en primera persona, yo sé que hay muchos de nuestros seguidores que aman hacer este tipo de grabaciones. Estoy usando los audífonos incluidos en la oferta para ver si mejora o no el sonido porque está pasando una moto y realmente está bastante ruidosa. Ustedes me dirán cómo me escuchan. Recordemos que el Vivo g 51 es un smartphone con una batería inmensa de 5000 miliamperios hora, por eso muchos nos han escrito y nos han preguntado cuánto pesa el móvil hablamos precisamente de, y lo acomodamos bien, para que se pueda ver la pantalla 213 gramos, recuerden que por encima de los 200 pues no es que sea demasiado pero empieza a ser considerable, la, la marca nos habla de cargar básicamente hasta el 70% de la batería en 65 minutos obviamente es con el cargador incluido en la caja de 18 watts o vatios pero vamos a hacer una pequeña prueba con nuestro cargador para ver qué tan rápido carga por ejemplo aquí estamos usando un USB-C y vemos que carga a 9 voltios y hasta 2 amperios, lo cual es tal cual como se publicita en el sitio web. Algunas veces cargará un tris más lento o con un ampareje diferente, pero está bastante bien. Además, podemos usar semejante batería de 5000 miliamperios hora para hacer carga reversible hacia otro dispositivo cuando estamos por fuera y se necesita... Por ejemplo, ayudar a un amigo que se quedó sin carga. Bueno, como pueden ver, aquí está funcionando el Vivo Y51 bastante bien. Fíjense, en, en, en Asphalt. Y como pueden notar, está bastante bien. Responde. El nivel de gráficas sí se degrada un poco, pero no está nada mal. Y fíjense, logramos el cometido. se logró ganar la contienda así que es posible jugar en un móvil como este y tener un rendimiento aceptable en los juegos ahora bien, fíjense que esta parte del bloqueo de notificación el bloqueo de brillo, reproducción automática y demás, está muy chévere en el modo juego entonces uno siempre lo tiene acá y simplemente desplaza hacia la derecha y aquí tiene todas esas opciones. En general, el Vivo Y51 es una buena opción para tener lo necesario para navegar, consumir con contenidos en el día a día y hacer las labores básicas de vez en cuando jugar sin tener que romper el marranito para pagar un móvil de gama alta. ¿Cosas que se pueden mejorar? Sí, bastantes. La cámara puede mejorar, el rendimiento a nivel de juegos en 3D puede mejorar, inclusive el sonido, porque si ustedes se fijan, el parlante es mono. Entonces aquí vamos a poner un video de TechCetera, por ejemplo. Entonces, fíjense. La visualización también tiene sus ángulos y el parlante que es mono entonces no, como contando, dependiendo de cómo yo lo coja puedo encasillar el sonido de forma y de uso que están sí. llegando al mercado gracias a los procesadores intel que ahora parecen ser más delgados entonces, sí, más, tiene opciones de mejora, mal, pero no está nada presente. mal. Inclusive además, para los amantes, pues, incluye permite, el jack ejemplo, de 3.5 de... para seguir usando los audífonos. Algunos criticarán su capa de personalización Fantas 11, pero eh, otros la pueden llegar a amar porque como les mostrábamos anteriormente, tienen sus detalles coquetos. En general, yo creo que el usuario promedio de la gama media Puede sacarle provecho a un móvil de este tipo que no cuesta mucho.